¿Fuiste yeah. tú? ¿Fuiste tú? ¿El que call me? Sí Seis Calma En la red de la red Escape Bar es barcas se para ¿Para qué, coño? Escalón No me va Pues para allá Voy para allá Me lo voy yeah. No es ya, no me va, despachame una tapita queso blanco y una birra de pantanada. La muchedumbre va llegando a donde al final caemos hijos de clase media-baja, maquiaos Garzones barriendo mierda, es lo que me sitúa Sentimientos hacia latidos se acentúan Manomatic, rompiendo cubatas con budas abrazados a dedos, pro llorando, improvisando deseos Ahí está El triángulo con cuatro copas, un canuto Las almas se sincera, corazón estornudos. Hay tiempo pa' hipócritas, de cuando en cuando la como algún pringao y se lleva la del pulpo Yo no sé, una vez lo descubrimos mafio Unas minas sin importancia, que alberga sueños, berreos y ansias Un lugar hipotético como muchos más Que nos ha visto volar, que nos ha visto separarnos de los demás Intención jamás, horas, mascando cualquier casual, sin gusto por el rap Tenías razón Marta, mi vida está aquí, aquí está uno conseguió Smoke María con Santana Pero fiestas, secuencias, like this En el triángulo Al final no pasé por allí Rashid, Otra chusa, ¿sabes, no? De ruta, claro. te lo debo De ruta. De ruta, ruta, nos movemos sin tiempos lúcidos Posiblemente la mejor noche que nadie tú Posiblemente el mejor lugar del mundo Sí, el mejor lugar del mundo De ruta, ruta, nos movemos sin tiempos lúcidos Posiblemente la mejor noche que nadie, tuvo. posiblemente el mejor lugar del mundo, sí, posiblemente, en solo una noche puedes aprender como las palmas crecen. En aquellos tiempos ya nos sentíamos como reyes por conocer tanta gente, inusual a veces, pero con ideas que a pocos tienen. Un sitio insólito con baños de brisa marina, falsa y conversación en esquina propia de noctámbulos No había Dios quisiera hiciera obstáculo bajo gran nivel alcohólico Sin pedir nada a cambio soltabas tu mundo un extraño sin repercutir en daños Éramos hermanos bastardos del padre músico, Marcos. luz de fondo oscura con disgusto Viene a joder el poder letal, polis afloran de lugares sombríos sin necesidad de conocer mi nivel Intelectual. Somos unos palos al que rompe cubos Somos para ello únicos, sin distinciones Salimos del asunto tensos, pero con ganas a lo suyo Cada uno en zona triangular, olvidas todo por propio que sea La cena espera, 11 palmera refleja en escena La peña sigue con rimas hasta el amanecer Gota a gota, toma la nota que debes tener De ruta a ruta nos movemos en tiempos lúcidos Posiblemente sí, la mejor sí. noche sí. que sí, nadie tuvo. No, posiblemente sí. el, mejor lugar del el mejor lugar del mundo. Sí, sí, Arma, ya, alma. De ruta a ruta nos movemos en tiempos sí, lúcidos. Posiblemente la mejor noche que nadie tú. Posiblemente el mejor lugar sí, del mundo. De ruta a ruta nos movemos en tiempos sí, lúcidos. Posiblemente sí, la mejor noche que nadie tú. Posiblemente sí, el mejor lugar del sí, en Canarias